¿Están en la casa? ¿Me están escuchando bien? Sí, gracias. ¿Ven la, la presentación? Sí, también. Listo. Entonces, tratemos de cerrar un poco más esta cortina, para que se vea mejor la presentación. Bien. Entonces, este es uno de los temas más interesantes, muchachos, igual que aquí, el tema del psicopata. De gracias. Dado, pues son cosas pues, es que a todos nos tocan de alguna u otra forma, ¿no? Todos tenemos disposición de una u otra forma psicopármacos, ya sean lícitos o ilícitos. Si sí, ya sea que se vayan a despegar en el aeropuerto. ¿Dónde va el aeropuerto? ¿De ¿El Parque Nacional? Okay. No hay con la gente espera. Debería. Ah. No hay laboratorio ya, ¿no? Ah. Ah. Eh, bien. Entonces, y también el tema del sueño pues, es, es, es interesante, es atractivo, porque pues, todos dormimos y tenemos una vida en del día, ¿no? y pues en algunos momentos esto puede haberse alterado. Entonces, eh, hoy vamos a hablar de eh, tanto, el tema general son ritmos vegetarianos, ¿sí? los ritmos biológicos, y el tema particular es sobre el sueño, ¿listo? ¿Cómo es la lectura? Conquistada. Pero es chévere, ¿no? <risa> Además que lo explican de una no forma bien científica. Como diría Cortázar, eh, que él lo está tomando. <risa> todo entra por los ojos, incluyendo el tiempo y la salud, el aprendizaje y lo demás. ¿Por qué todo entra por los ojos? Porque nuestros ojos es el principal vínculo con el tiempo que nos da el ritmo ficharián, la exposición a luz, oscuridad. ¿Listo? Es el principal regulador de nuestro comportamiento en términos temporales va a ser la luz que entra a través de los ojos. ¿Listo? Gracias a la frase de Cortázar. Bien. No, todos serán eran dignos, Todos, todos. Desde los signos hasta los otros, bien complejos, Funcionamos a partir de ciclos. O sea, hay ciclos que se repiten, o sea, oscilaciones, que es un ciclo repetitivo, constante, que permite la adaptación al, moral, al mundo. ¿no? Y ese ciclo determina en buena medida qué somos, cómo nos comportamos, qué sentimos, y en qué momento sentimos, y cómo funcionamos. ¿no? Esto, Entonces, nosotros como seres vivos funcionamos cíclicamente, rítmicamente. Y parte de ese ritmo, y ese ritmo, en nosotros es controlado por más o menos 24 horas. Entonces se llama ritmo circadiano. Así que dura alrededor de un día. Bien. Eh, entonces el ritmo circadiano está controlado por dos cosas. Dale un adelante. Está controlado por unos relojes biológicos, unos marcadores biológicos, unos marcadores de tiempo, ¿sí? celulares. Y orgánicos, y unos dadores de tiempo exógenos que están en el ambiente, principalmente el cambio de luz y oscuridad, y oscuridad ¿sí? el día y la noche. Por esto están presentes todas las religiones, todas las religiones ¿no? toda la de la de al sol, al ¿sí? porque esto en realidad y controla cómo vivimos. ¿sí? Y muchas veces se nos olvida, muchas veces pensamos que da la misma estudiar a las 2 de la mañana, estudiar a las 10 de la mañana o estudiar a las 3 de la tarde, donde todo es diferente. Listo, no solamente la luz y la oscuridad es el nuestro principal marcador de tiempo, hay otros relojes externos, por ejemplo, el trabajo, el estudio, las redes sociales, etc. Que también pueden influir sobre nuestro ritmo circadiano. Bien, ¿por qué es importante hablar de ritmo cercadiano? Y yo creo que es uno de los temas que menos se trata en psicología. O sea, tal vez a partir después de hoy, pocas veces van a volver a hablar de este tema. Pero es un tema que es central a cualquier tipo de intervención y aproximación psicológica. ¿Sí? Y, y, y, y en salud también. Primero. Los ritmos circadianos controlan el funcionamiento de nuestro cuerpo. Los movimientos intestinales la libración de hormonas, de la temperatura, de la, de la química del cuerpo, de el funcionamiento del cerebro, el de funcionamiento del sistema inmune. Y dado que nuestra forma de aprender, crecer, recuperarnos, emocionarnos, percibir a otras personas, depende de la fisiología de nuestro cuerpo, entonces va a cambiar en los diferentes momentos del día, a las diferentes horas, va a ser diferente. Nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, nuestros, nuestras funciones afectivas, sociales, intelectuales. ¿sí? Entonces, no es lo mismo hacer una evaluación clínica de síntomas, por ejemplo, de ansiedad a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde o a las 6 de la tarde. ¿sí? El tiempo es decisivo, no es lo mismo hacer una intervención en la mañana que en la tarde. No es lo mismo estudiar o tomar esta clase a esta hora que tomarla tres horas después. ¿Sí? En términos, por ejemplo, atencionales y en términos de consolidación de la memoria, esta es la mejor hora del día. Esta clase es fabulosa para ustedes. Ahora están más alertas y todo parece más atractivo. Los que tengo, con los que tengo clase a la una, más o menos por ahí a las dos, todo es un... Es mucho más exigente, entonces, incluso para mí, toca ser más payaso para poder, para que estén de atentos. ¿sí? Entonces, el momento es esencial, el momento es esencial para cualquier tipo de imperfección psicológica, laboral y demás. Se sabe que hay picos en el día donde incrementan los accidentes y las hay picos del día donde incrementan los robos y las agresiones, hay picos del día donde incrementan los. los, los, los, los eh, la actividad sexual, la actividad eh, de pánico, etc. El día, la hora, es fundamental para entender el comportamiento y para intervenir o tratar el comportamiento. Esto influye en los diferentes aspectos psicológicos, en la clínica, en la salud, en la educación, ¿sí? por ejemplo, eh, sabemos que también el reloj biológico va a cambiar a lo largo de la vida. Por ejemplo, muchos de ustedes son todavía muy jóvenes, muchos podemos decir que todavía están centro sí, de la adolescencia, pues saliendo de esta rapaz, ¿sí? serían adolescentes tardíos. ¿sí? Y los cambios hormonales y cerebrales que están por pasados hacen que sobre los biológicos cambie. Y que, por ejemplo, la mayoría de los adolescentes se les dificulta despertarse de estar. Y por lo tanto, la educación cambia y las recomendaciones actuales es que los adolescentes tengan que tener jornadas dos o tres horas corridas, retrasadas con respecto a los demás, incluso a los niños. Deben dormir más y hasta más tarde los adolescentes que los niños. ¿Sí? Eso es una no La recomendación es que, más o menos, en, en países como el propio como nosotros, las horas de inicio de clases para adolescentes sean alrededor de las nueve de, de la mañana. ¿Sí? No a las 6 de la mañana y menos salióse desde las 4 de la mañana. A recorrer el bus toda la ciudad. No tiene sentido. ¿sí? Por ejemplo, el tipo de cosas. ¿Dónde ubicar un colegio? ¿Cómo ubicarlo? ¿Cuál es el programar de los horarios de entrada? De clases. ¿Qué clases? Hay ciertos momentos donde es más fácil decir lenguas que matemáticas que otras. Eso no puede ser todo el horario basado en proyectos biológicos, neurobiología. En ¿Listo? Entonces, en la educación también. ¿sí? Esos son ámbitos en los cuales ustedes van a estar involucrados más adelante. ¿sí? Para que no se les olvide esto tener en cuenta los ritmos de herramientas de intervención que otras personas no tendrán va a ser que tu intervención clínica en salud educativa o del trabajo sea más eficiente a que si no los tienes en cuenta y por el contrario no con tenerlos en cuenta va a limitar lo que puedas hacer sí dale gracias Santiago. bien el ritmo circadiano a nivel biológico por lo menos regular ya lo he mencionado la temperatura la liberación de hormonas, el metabolismo, ¿sí? eh, el sueño, a qué hora nos da sueño, qué horas estamos despiertos, la reparación del cuerpo, hay momentos donde las células crecen, donde crecen las uñas, donde crece el cabello, básicamente durante la noche, durante el sueño, durante las lentas son momentos de mayor reparación y crecimiento, ¿cierto? Entonces, si no duermes, no te curas. Si no duermes, cuando te creces, tu el cabello en las unas, ¿no? problemas también. Entonces. no, de razón. No va a dormir porque me falta una El eh, funcionamiento encefálico, en términos de hormonas de neurotransmisores, es controlado por el ritmo septaliano. Por lo tanto, las emociones y las. Pensamiento. Bien. Tenemos algunos ejemplos. La temperatura, cómo va cambiando a lo largo del día. Hoy, por ejemplo, para estás? Hoy tuvimos quórum. Desde el otro semestre, ya, ya todas las clases son presenciales. ¿no? Y desde 100%. el otro semestre, obligatorias. Todas. 100%. Todas. 100 todas. Todas. Sistemas? Sistemas, todas, a todas las clases. Se acaban los juicios. se Papel y ahora se saquen una hoja. Bien, no, a <risa> ¿No? lo que ah, no pasa. Eh, es más divertido. Entonces, por ejemplo, muchachos, la temperatura cambia rítmicamente, ¿no? Es hacia la madrugada, por hacia las 4 de la mañana, cae el, rit el, el, el ciclo de la temperatura, ¿no? La esa fase. Y es cuando más nos da frío, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué le da frío a esta hora si sí, objetivamente no es que estén más frío? La sensación es mayor porque la, el simple, la simple fisiología del cuerpo, por pues el funcionamiento hipotalámico, hormonas y demás, hace que caiga la percepción de temperatura corporal. La temperatura corporal cae. ¿Listo? A esta hora está más o menos alta, ¿no? Y en la tarde se va a mantener La hueve cae como hacia las 2 de la tarde o algo así, que sería cuando nos comienza a suenar en la tarde. ¿no? Entonces, los momentos de menor temperatura van a ser los momentos de más sueño. El hormona de crecimiento. Entonces, en la noche es donde he tenido mayor liberación de hormona de crecimiento. La hormona de cortisol tiene sus picos sobre el amanecer, sobre la, sobre la, la mañana, ¿no? Por eso siempre que uno cuando estudia esto de es es, eh, endocrinología, pues estudia picos de cortisol en la mañana, que son los más altos, ¿no? Entonces, pues, en la mañana son los más altos, es una respuesta fisiológica normal, ¿no? Si uno ya quiere dar respuesta a un estímulo... Bueno, entonces, se en la tarde, pero ya van a estar contaminados por el pico biológico de la mañana. ¿sí? Y como el cortisol es más alto en la madrugada, pues va a ser el momento donde ocurre la mayoría de los trastornos de, de, de, de, de ansiedad y esto. O sea, el peor momento cuando alguien sufre de ansiedad y depresión es al despertar. donde peor se siente, por lo general. ¿sí? Porque su actividad fisiológica está mayor. Entonces, incluso ustedes van a encontrarse en internet y más ese tipo de relojes donde muestran como cuál es la proporción, donde a qué horas es más probable que estés más alerta, que haya mayor agresividad, que haya... Bueno, cambian las conductas a lo largo de, de, del día. Por ejemplo, la alerta, nivel de alerta. Hay momentos donde estamos más alertas. ¿Sí? ¿Ven más o menos. Gracias la mañana y en el atardecer, ¿no? Entonces, a esta hora y sobre las seis de la tarde, siete de la noche, serán momentos donde están las alertas. Entonces, si yo tengo que hacer una prueba de tiempos de reacción, las personas respondan rápidamente en estén atentos, debería ser a esa hora, ¿no? Pero algo particular es que la mayoría de las evaluaciones neuropsicológicas con niños las hacen en la tarde, que es cuando está en el piso de la, de la atención, ¿sí? Entonces, pues, cuando ellos van a salir muy atentos, tal vez no es que tengan déficit de atención, sino que les estamos haciendo las pruebas a una hora inadecuada. ¿Sí? Y después del colegio, o sea, las hacen ahora que es cuando salen del colegio. Eh, dale. Vemos también con memoria de trabajo, si quieres adelanta esa. Entonces, hay unos picos de donde es más fácil resolver problemas, ¿sí? Y correlacionan con la temperatura rectal. ¿Sí? Confirme un termómetro, les son la temperatura, ¿sí? la más la la media, la media, más posible, ¿no? sí, sí, sí. ¿no? Pues usando la media, la media, la la media, la ¿no? la media, la la media, la en otros, otros parámetros que todos se quedaron pensando, ¿cómo así? Es de nuevo. Vean cómo la, los picos de temperatura rectal coinciden con la sensación de sueño, la alerta tónica, la, la, eh, tiempo de reacción, otro tipo de medida, alerta tónica y alerta básica, ¿no? Cambiando alrededor del día en función del nivel de temperatura, o sea, es decir, del ritmo circadiano. Dale, Santiago. Atención selectiva, atención sostenida, almacenamiento fonológico, entonces memoria de trabajo, incluso atencionales, ¿no? O sea, la, la cognición sí cambia a lo largo del tiempo, ¿vale? Y funciones ejecutivas, ¿bien? Bueno, ¿qué determina el ritmo circadiano? ya lo dije, claves externas y relojes endógenos, ¿sí? La principal clave ambiental va a ser la luz, oscuridad. Y el principal reloj endógeno va a ser el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, ¿sí? Entonces, pero no es el único, tenemos varios relojes endógenos, pero todos están subordinados al núcleo supraquiasmático y al Entonces tenemos, por ejemplo, las células del corazón, las células de los pulmones, de, de los riñones, del hígado, ¿sí? Y de los intestinos y diferentes componentes celulares del cerebro pueden tener sus relojes biológicos. ¿no? Buenas. ¿Pero Sí. te alcanzas con Google? ¿Pero ¿Vas más atrás ya o me das unos minutos para terminar este tema? No, la idea es grabar la clase Filitas, ah, o sea, bueno, filitas, sí. háganse como se puede sí, es que para que se hayan organizado muchachos, vamos a de organizar filitas manteniendo como el distanciamiento ahí, hasta ahí porque ya me siento invadido no me puedo mover bien eso, no tienen que todos para adelante, hagamos sí, tres filas Tres filas, métanse ustedes, allá. Ahí están todas. Ahí están cuatro. No, ahí están. No, ahí están. Métanse ustedes sí, detrás de ellas. Mira. O atrás. Sí, y uno atrás, uno allá atrás. Y córranse ustedes un poco más para acá para que digan que mantenemos los dos metros de distanciamiento. Tomen distancia. Listo. Ay, dice, ahora sí si parecen universitarios. Eh, bien, no? bien, ya ¿no? bien nada. No. no sé si tengan algún problema con citas en Cinco minutitos. ¿Alguno tiene problemas con quitarse el tapabocas mientras nos graban No, listo. Entonces, háganlo. Si los, los que tengan problemas se perdieron, si alguno no. Todos salen a un diario ahí. Entonces, muchachos, estamos hablando sobre qué determina los ritmos circadianos, ¿no? Ya hemos hablado entonces que los ritmos circadianos son controlados en buena manera por el. El reloj exógeno, que es la luz-oscuridad, y por los relojes biológicos que están en diferentes componentes del cerebro y del cuerpo. ¿sí? Y el principal del cerebro sería el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Bien, en su conjunto regula, pues, estas funciones que hemos visto, biológicas, fisiológicas ¿sí? y psicológicas, incluyendo los estados de salud. Si, esto, si algunos de estos dos elementos ambientales o biológicos fallan en su comunicación o en su regulación de nuestro ritmo diario, entonces se van a venir problemas, problemas de memoria, problemas de atención, problemas emocionales, ¿sí? Eh, que pueden verse reflejados en problemas, eh, por ejemplo, una ansiedad, depresión, eh, que no aprendas bajo rendimiento académico, eh, familiares, agresividad, etcétera, ¿sí? Entonces, gran entender las dinámicas de la salud-enfermedad depende enormemente de entender si las personas tienen buenos hábitos de, de, de sueño-vigilia y si la exposición o la forma como nos exponemos a las condiciones de luz-oscuridad y otras señales circadianas están eh, funcionando bien con respecto a nuestro cuerpo. Dale, Santiago, por favor, muchas gracias. Bien. El este nombre técnico para esas señales externas que regulan el ritmo circadiano son Zeigebergs, ¿sí? que es una palabra alemana que significa dadores de tiempo. ¿Sí? Son nuestros no dadores de tiempo, es como cuando se le daba cuerda a los relojes viejitos que tenían los abuelos. Bien, entonces tenemos varios diferentes Zeigebergs que dan tiempo, como en la luz oscuridad, el acceso a comida. La socialización, ahora la tecnología, las redes sociales, les cambia las dinámicas porque muchos de ustedes se me quedan por allá hasta las 3 de la mañana mirando Instagram, ¿cierto? Haciendo TikToks. Sí, sí, sí, sí, sí, sí los TikToks después de las 9 de la a pues no sale. <risa> <risa> ¿Listo? Y bueno, y son otras redes que no voy a mencionar acá, ¿no? Si es que esas <risa> se <van> <risa> <bien>. <risa> <risa> No ha dicho nada, Gracias. Se está quedando grabado. Eh, eh. Bien. Claro, no, pero es para que se den cuenta los es que se van a matricular que las clases de psicología de neuro son difíciles, pero buenas, ¿no? O sea, chistosos. O sea, nos reímos de nuestro dolor. Tenemos con modelos animales, humanos, nos hemos dado, pues detectamos esos diferentes IGAGEMERS, eh, digo, esos diferentes relojes biológicos, ¿sí?, pero el controlador de todos los relojes biológicos es el hipotálamo en el núcleo supraquiasmático. ¿Sí? Pásalo, por favor. ¿Y por qué? Resulta que al llegar la luz, ¿sí? A través de la retina va a estimular la luz solar. La luz solar tiene unas características particulares, ¿sí? En términos de eh, físicas, del espectro electromagnético. No es lo mismo que la luz de los bolillos, otra luz, ¿sí? En esa medida... Eh, es importante exponernos a esa luz solar, ¿sí? Esa luz llega a la retina, estimula ciertas células que envían señales potenciales de acción y además se comunican con eh, eh, componentes de el hipotálamo, pero principalmente la glándula pineal. Y la glándula pineal produce melatonina, ¿cierto? Cuando hay luz, no hay melatonina. Cuando hay luz, sí hay melatonina, ¿Sí? Es cuando oscurece en el atardecer, comienza a acumularse la cantidad de melatonina en el cerebro. Y eso comienza a enviar señales al núcleo suprachiasmático para que active los centros del sueño. Y nos comienza a dar sueño. Y comienzan a desactivarse los, los centros de la vigilia, de estar despiertos. ¿sí? Y entonces ya es más difícil estar despiertos. ¿Se acuerdan de ese modelito que vieron de, de, de sleep on and off? ¿Sí? Que eran los que apagaban el sueño y, y, ap y, y, e y activaban el sueño. Entonces, en esa medida, ¿listo? Ustedes son muy contagiosos. Bien. Sí, sí. Sí, sí, Gracias. Gracias. bien. Gracias. Bueno, ya vamos a ser famosos. Ya se pueden colocar el tapabocas. está ¿Cómo? A la contigo. Es estudiantes no usan Bien. Entonces Bien. El canal de YouTube, sí. ¿Qué estábamos hablando? No importa en serio, viéndose en el video. Yo, mi fans, y van a decirlo así. Es que <risa> me meto la melatonina. Entonces, la, la, la, entonces eh, sí adelantar un adelantaron. Pues aquí vemos todo el proceso: ¿no? De la luz llega a través de la retina, va. Hacia la glándula pineal y en la glándula pineal se eh, inhibe o oh, eh, la producción de melatonina sin luz. Se produce melatonina generando eh, que se activen los circuitos de sueño y, e inhibiendo los circuitos de la vigilia, ¿no? Que están en el tallo cerebral. ¿Listo? Además pueden haber otros reguladores como los lleva la lectura la adenosina. Cuando estamos mucho tiempo despiertos y activos, pues se comienza una adenosina por el metabolismo, ¿cierto? Y esa acumulación de adenosina también activa los circuitos del sueño y desactiva los de la, la vigilia Así es lo que oh, ¿Y qué es lo que haría el café? Bloquea los receptores de adenosina. Que no nos deja la sensación de sueño, más o menos. Eh, bueno, eso está controlado, entonces controla la expresión de ciertas moléculas y, y la expresión de algunos genes. ¿no? Entonces hay unos genes que controlan este mecanismo. Por eso esto no funciona de la misma forma en todos, por dos razones fáciles. Bueno, por tres razones. Uno, no todos tenemos los mismos genes. Decir, hay alelos en los genes CLOCK, que regulan el ciclo sectariano. Número dos, hay factores epigenéticos que regulan la expresión de esas moléculas por parte de esos genes. ¿Listo? Y número tres, hay factores ambientales a los cuales nos vamos a usando. Los tres, los tres factores están relacionados, si se dan cuenta. ¿Sí? Cosas incluso, por ejemplo, el momento en el que naciste, si estaba en invierno, si estaba en verano, ¿no? Claro, acá no están, aquí no tiene tanto impacto porque y, y no, no, la, la exposición al luz oscuridad no cambia tanto y la temperatura en la misma no cambia tanto. Pero si naciste en un país donde hay estaciones por encima por los trópicos, sí se detectan colacionalmente diferencias en los ritmos circadianos entre personas, eh, dependiendo el, eh, la estación en la que hayan sido engendrados y hayan nacido. ¿Sí? Es bien interesante. O sea, la, pues, y esto determina tu personalidad, ¿no? O sea, tu personalidad depende, ¿sí? no del signo, sino también de las sí. Pero es una explicación más científica, no es epigenética. ¿Sí? Ya pueden tener una, una alternativa a las explicaciones astrológicas basadas en epigenética. Dale, gracias. Eh, es la melatonina ¿sí? Eh, se detecta ausencia de luz y todas las regulaciones de este ciclo y de cómo la melatonina ejerce su función va a depender, por ejemplo, de la edad. Dijimos que la adolescencia cambia, ¿no? Va a depender, por ejemplo, eh, de la estación. Hay, en invierno, como hay menos luz, hay más melatonina y por lo tanto va, vas a tender a dormir más, ¿no? Pero eso se puede irregular, entonces se pueden sobrevenir incluso trastornos depresivos y demás. En verano también el exceso de luz puede alterar el, el, el ritmo por una ausencia de, de, de, de oscuridad ¿sí? en los países donde hay estaciones. O sea, no sé si ustedes han ido de vacaciones o algo a países con estaciones. Y al principio es bastante angustiante, ¿no? O sea, uno, diez de la, uno los dos primeros días chéverísimo, que las 9 de la noche, 10 de la noche, da sol. Y después comienza uno a sentirse bastante incómodo porque no se ajusta, no se adapta. ¿sí? Y con invierno es peor, o sea, la sensación de que se oscurezca a las 4 de la tarde es terrible, ¿no? Y que amanezca a las 9 de la mañana, entonces, solo lo uno o sea, no sabe ni en qué momento del día está, ni nada, sí, sí, sí, sí, se sí, sí, siente delante. Sí, sí. eh, en las mujeres, por ejemplo, el ciclo menstrual puede afectar estos ciclos, haciendo que durante ciertos momentos... Eh, se, se, se, se, se, se, se cambia un poquito el ciclo en la exposición a drogas, a estrés, a ejercicio también puede alterar esto, ¿no? todo esto tiene que ver con ah. higiene del sueño bien, y por ejemplo se sabe que el ritmo circadiano comienza a formarse desde antes del nacimiento a través de las señales que envía biológicas la madre al feto a través de la placenta ¿sí? las hormonas que ella tiene y demás es por, esa, por eso es que la, la, la estación, el estrés, la alimentación de la madre influye sobre cómo va a ser el ciclo circadiano del bebé. un ¿sí? proceso pues de activación es activación de los genes clock. Aquí vemos diferentes relojes. Vean que ahí están los músculos relojes. ¿Listo? Y esto pues incluye cómo funciona nuestro cuerpo. Y este y ese reloj, cambiando a lo largo de la vida, haciendo que hay momentos pues si los niños duermen más, duermen menos y cómo va funcionando. Claro. Los genes que controlan se llaman genes clock. ¿sí? Acá no son muy, muy, muy creativos los, los genetistas. Pero... Genes de, de tiempo. Sí, más fácil de aprender. <risa> Listo. Y pues cada célula tiene sus genes clock que están siendo eh, modulados por el funcionamiento del cuerpo. Claro. Eh, ¿Cuánto debemos dormir? Es una pregunta que siempre se hace cuando hablamos de ritmo circadianos ¿sí? ¿Cuánto creen que es lo necesario para dormir? Si todo el mundo dice 8. Pues eso no varía. De depende tiempo. de la edad. Depende de la edad, depende de sí. Y depende también de la genética, sí, como, cada, como cada persona. El rango, más o menos, es entre 5 y 9 horas. ¿sí? Entonces hay personas que durmiendo 5 horas al día funcionan divinamente. Hay personas que durmiendo nueve horas no les alcanza. Sí, para están muy chiquitos. Espera <ríe> que lleguen a trabajar. <ríe> eh, no, no, yo no voy a madrugar. Entonces, sí, y, pero incluso hay personas que de antes de la docencia además no les de tantas horas. ¿no? Hay como un estilo de personalidad acerca de eh, qué tantas horas necesitamos. ¿Quién determina cuántas horas de dormir? ¿Cómo nos sentamos? ¿Sí? Uno mismo es el que lo sabe. Ustedes reconocen ya cómo funciona su cuerpo. Si ustedes durmiendo tantas horas ven que se sienten cansados, se sienten fatigados, no están rindiendo, inadentos, se enferman y demás, es porque están durmiendo mucho o muy poco. quiere decir que, es que duermen, muchas veces están durmiendo mucho. Dormir mucho también pues, con una de fatiga. Incluso hasta vallado, ¿no? ¿Sí? nos ha pasado que duermen demasiado y se levantan con dolor de cabeza, ¿Sí? Se llama el hangout, el, el, la resaca de, del dormir, por dormir mucho. Porque se liberan, se, se, se estabilizan los niveles de neurotransmisores con cuando te levantas es como si tuvieras bajar una de golpe. ¿Sí? Eh, bien, entonces, eso hay que ajustarlo, cada uno es de, y entonces Y si no lo han podido ajustar, pues ahí sí necesitan asesoría de psicología, o no, no, no, para ajustar el, el, el rango óptimo de sueño, ¿no? Y también los hábitos de dormir. Uno debería ser muy constante, incluso el fin de semana. Dormir siempre las mismas horas, sea entre semana o el fin de semana, para que el cuerpo no sea altere. ¿Listo? Entonces, la edad, el nivel de estrés, la ocupación, por ejemplo, eso indica que se están alterando ustedes finalizando el semestre. ¿Sí? Entonces, después tienen que pagar la deuda de su en diciembre. Depende de la edad, hábitos genética, cultura y salud. ¿Listos tres estamos claros? Bien, entonces eso de que todos debemos dormir ocho horas, no necesariamente. ¿Sí? Hay personas con cinco horas, bien. hay personas que necesitan 10 horas. Ah, es que ustedes, ¿no? o sea, no hay reglas universales para todo el mundo, es un error de muchos médicos, que eh, hacen claro, reglas para todos, ¿no? Depende de qué cosas, ¿sí? ¿Y deben ser reglas continuas o es posible que la persona tenga como pequeños espacios de sueño y así? ¿Sí? Eh, no, o sea, incluso no es sano hacer siestas. O sea, prolongadas. Es recomendable hacer fiestas de 20 minutos en la tarde. Pero no fiestas de 5 horas en la tarde. ¿no? Sí, eso es sí, un mal hábito. Eso, sí, todo eso todo va todo en contra de la, la izquierda. ¿Sí? Y peor hacer fiestas de 3 horas en clase. ¿sí? Ah. De las 10 y la 1, clase virtual. Y después uno, Natalia, ¿estás ahí? Ah, Carla, te para invocarlos a ustedes. O sea, yo tengo una duda. Dime, los hazlo. <risa> Dime. Es que este dicen que uno debe dormir como por ciclos de sueño, algo así. Como que si son seguidas, pues el cuerpo como que se obliga a dormir. No sé, algo así todo extraño. Entonces, como que hay relojes para calcular eso. Como que, no sé, por ejemplo, si te tienes que levantar a las 5, eh, te dicen, no, acuéstate o a las 10 o a las 12 o a las 2, pero si te acuestas a las 10 y media no descansas igual que si a las 12 porque no se cumplen los ciclos de sueño. No, no, no, eso no, porque tú no puedes controlar la extensión de cada ciclo. Más o menos cada ciclo de sueño dura, esa es la lectura, ¿no? Dura más o menos una hora, entre 50 minutos, 70 minutos, dura cada ciclo. Pero no todo dura lo mismo y eso varía enormemente entre personas. El... el, el, el, el, el el tipo de ciclo, por ejemplo, si tú, has, si tú has tenido mucho estrés, o has estado privado del sueño, o has consumido alcohol o algo así, los días, después, los días posteriores se incrementa la extensión del sueño REM, ¿sí? porque es el primero que se separa. Eh, entonces, tú no puedes calcular cuánto tiempo va a durar cada ciclo. Y desafortunadamente, los relojes, eh, manillas y demás, todo es, eh, y celulares que calculan lo, eh, eh, o cuál es la estructura del sueño, son muy imprecisos. Eso no les, no, no les crean. Eso que te digo, de tantas horas, tantos minutos, es el sueño REM, eso no, no es posible saberlo con un reloj o con una manilla. Ellos lo que miran es el movimiento del cuerpo, en algo que se llama la actigrafía, ¿sí? Eh, y esa medida es más de cantidad de sueño. Pero si tú te quedas muy quieto, puedes engañar el reloj, ¿sí? Hay personas que duran mucho tiempo en la cama sin moverse, pero sin, sin estar dormidos y les, y les calcula eso como sueño. ¿sí? Y a partir, depende de los sensores que tengan, si tienen sensores de tasa, cardíaca por algo si son un poco más confiables, pero en realidad la mayoría son muy pocos, eso es más un juguete. ¿sí? Y hacerle caso y guiar la salud de uno con base en un juguete de esos es un poquito problemático. ¿no? Entonces, eh, no, eh, no ¿me recuerda su nombre? Porque yo no era la que preguntó. María Paula, profe. María Paula, sí. Entonces, Mar María Paula, eh, no, no, no, eso no es preciso, no es, eh, no hay forma de comprobarlo, eh, no es científico, es más una creencia popular, es más un mito, ¿listo? Lo que, y lo que sí debes hacer es mantener una regularidad. Si te acuestas siempre a las, por ejemplo, a las 10 de la noche, y al otro día tienes que madrugar, sigues costando hasta la misma hora, y luego va, va de alguna forma se recuperan las horas que no dormiste. Si te acuestas mucho más temprano, lo que vas a hacer es dañar toda la regularidad y la predicción que hace el cerebro sobre tu sueño, ¿no? Entonces vas a durar más tiempo en adaptarte. Se ¿sí? me dicen, no, mañana voy a madrugar, hoy me voy a acostar más temprano. Así no funciona tan fácilmente. Lo que, lo que hacen es generar problemas porque van a esa no les da sueño, comienzan a dar vueltas, a pensar, a ponerse ansiosos porque deben dormir porque mañana tienen que madrugar. Y pues cuando se, se dan cuenta, generaron un insomnio. Se aprendieron. O sea, asociaron todo con señales de no dormir y, y generaban un insomnio. Entonces, lo mejor es irse a dormir siempre a la misma hora, así al otro día le toca dormir, eh, es más temprano. ¿sí? Mejor si al otro día tienes sueño, puedes hacer una siesta más larga para recuperar. ¿Listo? O sea, obligarse uno sí. a dormir cuando no tiene sueño no es bueno. Es cierto que las power naps, que son como 30 minutos exactos. ¿La qué? Las siestas, que Ah, no, sí, por favor. Eh, sí, pero no tienen que ser exactos. Más o menos entre 20 y media hora, 20 minutos, 40 minutos, sí. O sea, lo que no es, que es más o menos, deben ser más o menos 40 minutos, entre media hora, y 40 minutos, que es un ciclo de sueño. Permitirle llegar a, a, a sueño real. O sea, ¿Cómo lo sabes? ¿Alcanzaste a soñar? Funcionó. Sí, <risa> que es cuando llegaste a sueño rey, sí. Eh, y ya. Eh, ¿Qué no es bueno? Si estás de 10 minutos y despertarse y volverse a quedar dormido, eso no es bueno, ¿no? O, o si estás muy largas porque te generas un insomnio en la noche. ¿Sí? ¿Cómo, eh, que ¿cómo uno no sueña, no alcanza la fase de eh, En todas las fases se sueña, lo que pasa es que los sueños que uno recuerda o se suceden en re. ¿Sí? Eh, no, y no necesariamente. Puede ser que tú sueñes, pero no. Tuviste viste la precaución de ser consciente cuando te levantaste de qué soñaste y simplemente es un problema de memoria, no te acuerdas del sueño, no es que no soñaste. Todas las noches sueñan al menos cinco veces. Lo que tal es que no se acuerdas de los últimos. Pero si un sueño con algo significativo te despertaste y dices, ah, sí, yo soñé esto, así de sucedido al principio, ¿no? Sí, pero eso depende de si uno hizo el trabajo consciente, voluntario, de focalizar y reconstruir el sueño si ¿Sí, no, pues pasa Ven de largo, venden todas que dicen, yo nunca sueño, pero es que se levantan y siguen de largo, o sea, ahí luego tienen, o sea, no me ponen a recordar. En cambio, la, la mamá, la tía, la abuela, que siempre todas las mañanas escribían los sueños para interpretarlos, es, es, es, es, ¿por qué? No se consiente. ¿no? Bien. Eh...